El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, será panelista. El pequeño de 10 años fue convocado para ser parte del nuevo ciclo de Sofía Morandi y Julián Serrano, producido por La Flia. Los detalles, en la nota. El año pasado, Florencia Peña debutó como jurado del Bailando y estuvo muy bien acompañada de su hijo Juan, fruto de su relación con el músico Mariano Otero. El pequeño de 10 años se lució en la pista con su simpatía y sus comentarios picantes en el certamen. Será por eso que Marcelo Tinelli y su productora Lafia llamaron al niño para que forme parte del nuevo ciclo El Sótano, que conducirán Sofía Morandi y Julián Serrano, en América. Así lo confirmó el youtuber en Los Ángeles de la mañana y agregó. Hay una idea de que este. es un crack. A las dos semanas nos va a sacar el puesto a Millas Sofi y va a conducir. Acerca del rol que ocupará Juan, sostuvo, no tengo entendido muy bien qué hará, sé que estará ahí sentado y tirará comentarios. El hijo de Flor Peña debutará como panelista en un nuevo programa de Julián Serrano. Luego de dejar su huella en el bailando y en lo de Ángel de Brito, Juan Otero será parte de un nuevo proyecto. El hijo de Florencia Peña, Juan Otero, debutará en la televisión como panelista en un nuevo programa que será conducido por Julián Serrano y Sofía Morandi, la dupla ganadora del Bailando 2018. Al ser consultado sobre la presencia del hijo de la actriz en el nuevo proyecto producido por La Flia llamado El Sotano. Serrano definió a Otero como un crack y contó. Hay una idea de que esté Juan. Para mí a los dos días nos va a sacar el puesto a Sofi y a mí y va a estar conduciendo. Va a estar ahí, sentadito acotando. Agregó sobre la función que va a cumplir Juan en el nuevo programa. El hijo de Flor Peña debutará como panelista en televisión. Juan Otero. Hijo de Florencia Peña, debutará como panelista en televisión. El pequeño de 10 años formará parte de un ciclo junto a Julián Serrano y Sofía Morandi. Fue el propio campeón del Bailando 2018 quien confirmó que tendrá un programa y estará acompañado por el menor. Hay una idea de que este. es un crack. A las dos semanas nos va a sacar el puesto a mí y a Sophie y va a conducir, explicó Julián. Luego, en diálogo con Los Ángeles de la mañana, agregó. No tengo entendido muy bien qué hará, sé que estará ahí sentado y tirará comentarios.